Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de The Matrix Revolutions, la tercera de la trilogía original de The Matrix que en su momento fue la última, pero como saben todos, ahora ya no lo es porque tenemos The Matrix Resurrections ya estrenada hace poquito en el cine y bueno, se puede encontrar de manera poco legal también, así que ahí tienen para verla si quieren Datito, ¿no? Porque no, no quiero ser hate, pero yo no la iría a ver al cine. Yo gastaría mi dinero en, en otra película. Ya, ya voy a hablar de Resurrections. Pero bueno, en esta ocasión toca hablar de lo que fue. Como les comentaba en su momento, el final de esta trilogía, que parecía que iba a quedar ahí, y bueno, evidentemente no quedó ahí, que se cerró, justamente, como lo que fue, como esa historia de tres películas, que lo comenté un poco en el episodio anterior con Reloaded, yo sentía que estas dos películas ya sobraban, imagínense la última, creo que con la primera estábamos bien, pero bueno, qué sé yo, cosas que pasan. Igualmente, tengo que admitir que... Siendo las cosas como son y con el pensamiento que tengo. Esta tercera película me, me pareció un buen final. No es perfecto. Para nada. Pero bueno, qué sé yo. Como que estuvo bien ahí. Digamos, ¿no? Repito, con The Matrix solamente estábamos bien. Al menos yo creo que estábamos bien así. Y bueno, hicieron dos más. Peor hubiera sido al menos lo que yo creo, un final más malo, digamos, <risa> eh, que no estoy diciendo que fue malo, pero bueno, está bien, está bien, eh, para mí esta película, me gustó un poquitito más que Reloaded, y sé que es raro porque después me, me enteré buscando en, en internet que las críticas eran como un poco más duras con esta película que con la segunda y me quedé sorprendido porque al menos por lo que vi hay como una diferencia bastante grande entre la segunda y la tercera y para mí es como que están ahí a la par es un poquito mejor para mí esta pero un poquito nada, cuando diga mi calificación ya lo van a notar así que metiéndome de lleno, no tan de lleno porque primero un poquito sin spoilers y después ya voy con los detalles ¿no saben lo que me molesta? Es fin de año, así que estos últimos episodios, como tampoco van a ser muy largos... O sea, tampoco fueron películas que me recontra volaron la cabeza sacando la primera... Voy a aprovechar para hablar un poquito más de cosas así en general que van pasando... Y en este caso me iba a quejar de tener mi habitación al lado de la calle directamente... Es horrible, <ríe> horrible, porque seguramente habrán escuchado varias veces en algunos episodios ruidos de fondo... Y bueno, dentro de todo... Mi habitación tiene una acústica bastante aceptable, pero al estar al lado de la calle, acabo de poner pausa en la grabación tres veces ya desde que empecé, porque pasaron camiones. Y algunas cosas las dejo pasar, digamos, pero así como les digo, camiones, ruidos de motos, autos que a veces pasan y se puede dejar de fondo, pero a veces no. Nenes gritando, gente que pasa con carros... Que hacen un montón de ruido, bueno, de todo, de todo Cada tanto tengo un vecino Que no es vecino, pero bueno, es del barrio Que pasa cantando canciones de River Es muy pintoresco todo acá, así que bueno Cosas que pasan La cuestión Voy a hablar de la película Las pocas ganas que tengo de hablar de esta película Que que, que me pongo a hablar de estas cosas Es que ya tenía todo planeado y todavía no hablé de Resurrection. Wow. Ahí sí que tengo cosas para hablar. Pero no muy buenas. Es que la primera fue tan buena, tan buena. Perdón que sea tan insistente en esto. No lo voy a mencionar más. Pero seguramente lo voy a mencionar. Pero voy a tratar de no hacerlo. Pasa que fue tan buena película la primera. Pero tan buena que ver cómo cayó la trilogía. Y ahora Tetralogía. Por la última que se sumó a esta saga. Es como, no sé, no diría que arruinaron Matrix, pero bueno, un poco sí, es lo que pienso. Y, y me decepciona en un punto, porque yo había visto la primera, tampoco es que la había visto hace mucho, la vi este año, pero la volví a ver para, para este podcast. Y lo comenté cuando hablé de, de la primera película, de The Matrix, que me fascinó mucho más viéndola la segunda vez, eh, sigo sosteniendo que es una de las mejores películas de ciencia ficción que existe de acción también es una maravilla maravilla. no digo que es una obra maestra porque no me gusta decirlo en prácticamente ninguna película pero cerca, o sea, si tengo que hacer un, una lista de películas que pienso que son una obra maestra The Matrix es una y cómo bajó el nivel hasta la última me, me decepcionó porque no había visto la segunda y la tercera y también por cuestiones lógicas, se traen hace poco, no vi Resurrections, y cuando la vi fue como no... Decepcionado realmente. Pero bueno, cosas que pasan. Las decepciones son parte de la vida. En concreto, The Matrix Revolutions, Revoluciones, por si no quedó claro el inglés, nos cuenta lo que pasa después de Reloaded. Al final de Reloaded, no sé si lo... Com ah, no, no puedo entrar en spoilers, perdón. Estoy con la cabeza. Fin de año. Fin de año. Perdón. Bueno, sin spoilers. Que ya hablé mucho, ¿no? Creo que valga la pena hablar sin spoilers. Así que... En general, algo que ya remarqué. Me gustó esta película. La anterior también me había gustado, ¿eh? Porque le di unos cuantos palazos, pero me gustó. O sea, no es que... Che, que... A diferencia de la última. O sea, ahí sí no me gustó esa película. Pero Reloaded y Revolutions, la verdad que... O sea, están bien. No, no, no me voy a hacer el exquisito. Pasa que al lado de, de Matrix, la original. Estás comparando algo excelente contra algo medio pelo. Entonces, bueno, lamentablemente se termina cayendo en eso. Pero bueno, son buenas películas. O sea, están bien, digamos, ¿no? Y esta película, como conclusión... Entre comillas, porque después de como que dijeron, bueno, conclusión, las pelotas, vamos a hacer otra más. Pero al menos hasta esta trilogía, o sea, esta conclusión de, de la historia, es, está bien, qué sé yo. Está bien, no no me parece mala, digamos. Me voy a meter con spoilers, porque ya como que mucho más no puedo decir y... Ya me estaba por meter con, con la historia y los detalles, así que voy de una. La advertencia de siempre, si no vieron la película vayan a verla. Está en HBO Max, como las anteriores. Si la vieron, bueno, se pueden quedar, obviamente. Y si no les importan los spoilers, se pueden quedar también. Siguen bajo su propia decisión. La historia, ahora sí, sigue desde lo que pasó en Reloaded. Además, se siente no, no averigué bien, pero creo que ambas películas como que las grabaron ahí prácticamente juntitas. De hecho salieron el mismo año, como comentaba en el episodio anterior. Por el tema este también de que estuvo el tráiler de esta película como escena post créditos. Y si las juntamos prácticamente podría ser una película. Menos mal que no lo hicieron porque cuatro horas me pegaba un tiro en las pelotas. Pero bueno, se nota. Porque eso también pasa, o sea, se nota que estas dos películas están como... Muy a la par Como que una sin la otra No puede existir Pero la primera podría existir tranquilamente Sin las otras dos O sea, es como que hicieron la primera No sé si estaba planeado Desde el principio de una trilogía Pero se siente mucho de que hicieron la primera Y tranquilamente se podrían haber quedado ahí Y después las otras dos es como Que las hicieron juntas A propósito Desde el planeamiento y desde cómo está la historia armada Y que parecen una sola Pero bueno eso, para comentar. La historia sigue con Neo que... En el final de Reloaded... Creo que no lo mencioné. Él detuvo... Cual... Dios... Absoluto... Completo... A los sentinelas... Que se venían... Porque la nave... No sor... Como como... No recuerdo el nombre... lo como... Lo voy a buscar porque es un nombre complicado... Y... Nunca lo mencioné... En el podcast... Uh, uh, uh. La nave principal, digamos, donde estaba la tripulación de la primera película y de la que era el capitán Morfeo, murió, no existe más esa nave, y ellos escaparon, los que estaban dentro de, de esa nave, y cuando están escapando, si no recuerdo mal, eran Morfeo, Link, Trinity y Neo, si no recuerdo mal, escapan. Y los empiezan a perseguir estos centinelas y ahí Nio siente como. che, pará, estoy sintiendo como algo. Y se detiene y con la manito. los detiene a los. a los sentinelas. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Se llama la nave. Qué forros, eh. Le podrían haber puesto otro nombre. Porque de encima las otras dos naves, una se llama Hammer y la otra. Lobos. déjate de joder. A esta que te. Qué, ¿por qué? No sé si significará algo, porque por ahí significa algo y... A ver, vamos a buscar. si sí, había algo. Nabucodonosor es probablemente el gobernante más conocido de la dinastía caldea de Babilonia. Mirá, oh, ¿qué tiene que ver con Matrix? Ni idea, pero bueno, existía el nombre. Cuestión. Al momento de parar estos centinelas, Neo queda como en un estado de coma. De hecho, cuando lo ven, sacan la conclusión de que es eso. Pero también sacan la conclusión de que el estado en el que estaba... ...era muy similar al de una persona que estaba conectada... ...pero Neo no estaba conectado... ...a la Matrix, entonces... ...se empiezan a preguntar qué pasó, qué pasó, qué pasó... ...¿con quién van? ...con la oráculo, obviamente, sí... ...que en esta película no es la misma actriz... ...porque en la anterior se la había chupado el agente Smith... ...al ver la tercera me olvidé de ese detalle... ...pero... ...me acordé... ...cuando estaba por grabar este episodio... ...y yo supongo que fue por eso... Pero para mí que la actriz no quiso saber nada y aprovecharon la movida de Listo, pasó esto y vamos a, a aprovechar la movida Y bueno, si la actriz no quiere volver, ya está Tenemos una excusa Para mí, no sé, no, no, no me puse a averiguar mucho de estos detalles Pero bueno, ese, ese sentimiento que yo tenía de Che, con el oráculo todo bien, pero ya está Ya está Acá es como que, bueno, me parece que la actriz se dio cuenta y pegó el volantazo y se fue a la mierda. Incluso puede ser que ya para la segunda. Y por eso pasa lo que pasa. Y la chabona le dijo a las Wachowski, no quiero saber nada, a ganar con la película. Y bueno, hicieron eso. Cuestión, es otra actriz, pero es la misma Oráculo. Y le van a preguntar por Nio qué, qué pasó y todas esas cosas. Acá, bueno... Digamos que es importante la, la oráculo Porque antes era como, bueno, ¿qué comemos esta noche? Vamos a preguntarle al oráculo Y acá es como que van en algo más concreto ¿Qué pasó con Nido? ¿Dónde está? Estaba como en un limbo No sé si era un limbo Pero bueno, estaba como que no estaba conectado Pero parecía que estaba conectado y estaba como muerto Pero no estaba muerto, algo así Una especie de limbo Que era el tranvía, creo que se llamaba el tranvía Donde literalmente pasaba un tranvía Pasaba el subte y era como que te iba llevando Para otro lado, ferroviario ese es el nombre exacto. Ferroviario era el nombre del, del que creó ese lugar. Bueno, cuestión. Controlado también por Merovingio, que era el Franchute. Y Nio se quiere ir, obviamente. En ese lugar había una familia de programas exiliados. Al padre lo había visto Nio cuando estuvo en el restaurante donde estaba Merovingio. Él estaba con su esposa, Kamala, y su hija Sati, que después va con la oráculo. Cuestión que salvan a Nioh, también yendo a apretar al Franchute. Vuelven al mundo real y bueno, planean cosas, planean qué hacer. Nio se decide por ir a la ciudad de las máquinas para hablar con las máquinas. e Intentar solucionar todas estas cositas que estaban pasando. Le prestan a Yobi su, su nave para que vaya. Él va con Trinity y el resto, Morfeo y todo lo demás, porque ahí se mezclaron como varias tripulaciones. Se van para otro lado, no recuerdo bien, pero se van. Un detalle es que en una de las personas de la tripulación estaba metido el agente Smith, que se había logrado meter en el mundo real, digamos. Tiene una pelea con Nio lo deja ciego, detalle no menor, queda ciego en el mundo real. Qué impresionable esa imagen, ¿no? Porque bueno, la verdad es como... Oh. Cuestión que se da cuenta de esto Nio y le propone a las máquinas al momento de llegar a la ciudad de las máquinas un trato les habla sobre el agente smith que es un programa que se les fue completamente de las manos y él quería controlar a la matrix a lo que le propone a este bebé gigante porque por alguna razón la máquina que era como la máquina reina del mundo de las máquinas no, Supongo que era así, no, no, no, no se termina de, de explicar, pero supongo que era así, tenía cara de bebé. No sé por qué tenía cara de bebé, pero bueno, tenía cara de bebé y le habla a, a Nio, se ponen a charlar, y Nio le propone un trato. Yo te ayudo con el agente Smith, que se te está yendo de las manos, y vos traes la paz entre las máquinas y los humanos. El bebé gigante le dice... Y si fallas, Nio, bien poronga, no voy a fallar, listo, se va a pelear con el agente Smith, y una batalla impresionante, la verdad que muy muy buena, detalle no menor, en la llegada a la ciudad de las máquinas, Trinity muere, y mientras tanto, en Zion, los sentinelas lograron penetrar esta pared, que protegía a la ciudad, y... También se armó una batalla bastante interesante. Final feliz. Y más o menos. Digamos que Nioh logra su cometido. Logra la paz entre las máquinas y los humanos. Muere. O sea, en, sí, muere. O, o no, no sé. Pero se lo quedan las máquinas. O sea, queda ahí. En Zion se dan cuenta de que ganó Nioh esta pelea que tenía, porque los centinelas que estaban acechando a las personas que quedaban dentro de la ciudad, se quedan como en un estado pasivo y se van, entonces el pibito este que no recuerdo el nombre, pero bueno, el pibito que era re fanático de Nio que le agradecía porque lo había salvado y todo eso, se da cuenta de todo rápido y va con la ciudad a gritar, somos libres, somos libres, ganamos la guerra, ganamos la guerra. Y ahí terminó todo. Que en realidad la última escena, el último momento, es de el arquitecto hablando con la oráculo. Y la oráculo junto con Sati, que pensaba en cambiarle el color al cielo en honor a Nia. Por esto de la Matrix y bueno, todo eso. Cuestión. Metiéndome en puntos negativos y puntos positivos Puntos negativos Muchas palabras Mucho texto No es algo que me moleste en las películas Pero dependiendo de la película Algo así he comentado en el punto de Hay películas que son lentas porque las películas son así Y bueno, son así o sea, es ese su ritmo, pero en este tipo de películas es como que tanta cosa filosófica, tantas palabras, tantas frases, tanto de toda esta cuestión religiosa porque es como bastante claro que todo es como muy Jesús, eh, el salvador, eh, los fieles, la resurrección, todo eso. Pero como también muy filosófico, en la primera se manejaba bastante bien toda esta cuestión, realmente. Eh, eran como frases cada tanto, pero por ahí dentro de una charla de 5 minutos en la película que te hacían pensar cosas. Y también favorecido en ese sentido por ser una película de introducción que nos introducía a todo este mundo y bueno, todo eso. Pero lo hacía bien. Ya después en las otras dos es como que, bueno, vamos a filosofar, porque ya estamos en la de filosofar. Me pasó eso, siento que mucho palabrerío, no sé si innecesario, pero que se podrían haber ahorrado. Aunque también está un poco bien manejado con el ritmo de la película, ya voy a ir a eso en los puntos positivos. Y en los momentos de acción, las batallas, la verdad que están bastante bien. Y dentro del contexto de esta película que ya se daba como una película final y en la que se venía la guerra, claramente era lógico, entonces es como que, bueno, los tiempos se manejaron bastante bien pero igual, mucho texto como ya lo he mencionado y el otro punto negativo al menos, entre lo que más pude resaltar, el final yo siento que el final fue un poco frío frío en el sentido de bueno, tanta liberación de las máquinas y todo eso, y es como que al final no hubo liberación de las máquinas, hay una paz, pero como que estábamos contra las máquinas, y en un punto después el villano villano, que en realidad a lo largo de la tecnología siempre fue el agente Smith, por ser un programa rebelde que se había salido de control y quería tener su propio control básicamente, pero sí, lo derrotan. Pero la, la pelea era con las máquinas, entonces es como que todo sigue igual en ese punto y... ¿Hasta qué punto el salvador, el elegido, logró lo que tenía que lograr? Eh, dudas. Eh, igualmente en ese aspecto tomo al final como algo negativo. Porque en general, en líneas generales, no me pareció un mal final, pero sí un poco como frío. Como que quedó todo ahí, como que hasta se nota que, bueno, hay que terminar esto. Y, y lo terminaron como pudieron, de alguna manera. Pero hasta ahí los, los puntos negativos, porque tampoco resalté muchos. ¿Puntos positivos? Hay dos que, sinceramente... Mencionarlos ya es como una obviedad. Es como hablar en una película sobre la actuación de Leonardo DiCaprio. Que me pasó con Don Luca. Si no escucharon el episodio, vayan. Y si no vieron la película, vayan a verla. Cuestión: es como, bueno, es Leonardo DiCaprio. O sea, voy a mencionar lo bien que actuó. Creo que nunca lo vi actuar mal. ¿Tiene mejores actuaciones que otras? Sí, obvio. Merecía el Oscar por The Wolf o Wall Street antes que por The Revenant. Me peleo con quien sea por discutir eso. Lo merecía mucho más por esa película. Pero bueno, cuestiones. El punto es que hablar de una buena actuación de Leonardo DiCaprio es como siempre lo mismo. No, no hay mucho para hablar. Acá, en esta trilogía, siento que mencionar otra vez como puntos positivos los buenos efectos visuales y las buenas escenas de acción es redundante. Pero lo voy a mencionar porque la verdad es algo para tener en cuenta y para tomar como algo bastante positivo dentro de la trilogía. Porque dentro de lo que yo tomo, como lo que fue un bajón desde la primera película hasta la segunda y la tercera... Bueno, se mantuvieron bastante sólidos en ese aspecto y la verdad que es algo para destacar. Los efectos sigo remarcando... Lo remarqué bastante con la primera, pero en la tecnología en general hay cositas que hacen ruido, no lo voy a negar, con el paso del tiempo mucho más, pero teniendo en cuenta justamente el momento en el que se hicieron estas películas, donde la tecnología no estaba pulida al nivel de hacer esas cosas, imagínense que James Cameron no quería hacer Avatar en su momento porque la tecnología no estaba preparada para lo que él quería hacer, y tuvo que esperar y así con muchas producciones pasa la verdad que lo que hicieron con la trilogía de, de Matrix me saco el sombrero porque está muy muy bien, bastante bien así que nada para decir nada para decir realmente de lo más positivo en esta trilogía si tenemos que encontrar un punto que se sostuvo muy bien a lo largo de toda la trilogía tenemos los efectos visuales y tenemos las escenas de acción. Puede que esta película no tenga tantas escenas de acción, pero las pocas que tiene la verdad que son muy buenas. Así que, para destacar, la pelea en el lugar este que estaba lleno de armas, muy muy buena. Toda la batalla en Zion, cuando entran los sentinelas, que ya mencioné que los sentinelas me daban miedo, imagínense todos ahí entrando todos los centinelas en cantidad una cantidad como cardumen hay momentos en que hacen como como un cardumen justamente que entre todos se unen y hacen formas y un cagazo y hay un par de primeros planos en donde se ve como los centinelas matan a personas así individualmente no es que solamente hacen bardo y van de a muchos y empatote y matan gente no no se ve como le tiran con los tentáculos no sé ¿Cómo se les dice? y Sangre. Por, por todos lados. No, la verdad que... Un cagazo. Y muy buena esa batalla. Muy bueno Todo ese momento, la verdad. Increíble. Y la batalla final. De Neo con todos los Smith. Esto era lo que iba a mencionar. En el episodio anterior. Pero como era un spoiler. Digamos. De esta película no lo mencioné. Que era esto de todos los Smith Literalmente. Así como en la película anterior vimos que él se multiplicaba. Acá todo el mundo. O al menos... Porque cuando muere, este es un detalle que tuve en cuenta, vieron que como que le explota el cuerpo y se hace como una luz y bueno. Muestran como que en el mapa pasa, o sea, como primero lo muestran con el original, después con los que están alrededor y después como que se va expandiendo la imagen y vemos como un mapa grande. Pero no se ve el mundo, yo pensé que iban a mostrar el mundo y ahí como que toda la luz de todos los Smiths a lo largo del mundo que murieron. Y no, como que se quedaron en Estados Unidos, así que yo supongo que, como pasaban todas las películas, ¿no? Todo Estados Unidos, pero yo supongo que los Smith nada más estuvieron ahí, ¿no? No pasaron de los límites con México y Canadá. Pero bueno, eh, estaba lleno de Smith, toda esa avenida ahí en Córdoba, hermoso, o sea, se ve el obelisco de fondo, si, <ríe> si ponen pausa... Pero genial, todos los Smith ahí, mientras el original contra Nio están peleando bajo la lluvia. No. O sea, por eso es claramente positivo el punto de las escenas de acción también. Porque no bajaron el rendimiento en todo esto y por suerte no lo bajaron porque es de las cosas más destacables en esta trilogía. Y la verdad que hay muy buenos momentos. Otra vez Nio con el gestito de la mano de venir para acá, te estoy esperando. Que se repite a la largo de la trilogía, hermoso. En la anterior lo hacía a Morfeo, pero cuando terminé de grabar ayer me di cuenta, porque esto lo estoy grabando después de, de que grabé para el de Reloaded, les comenté que iba a grabar cosas por adelantado, así que bueno. Yo me manejo con los días originales, básicamente. Más allá del día en el que salga cada episodio del podcast. Cuestión. Había mencionado en el anterior episodio que Morfeo hace el gestito, pero después recordé que Nio también lo hace. En el momento ese en el que está por pelear con los súbditos del Franchute, que lo empiezan a disparar y él para las balas. Creo que después de que detiene las balas le hace así con la manito. Y, pero bueno, acá contra Smith es genial. Y nada, muy buen momento. La verdad que todo, todo... Eh, qué buen villano el agente Smith. La verdad que... También algo que se sostuvo a lo largo de la trilogía, fue este villano magnífico y genial Y el último punto positivo para destacar de esta película El ritmo, porque me había quejado un poco o lo había tomado como algo que no me había gustado tanto El tema del ritmo en las películas, son películas largas, son películas largas Muy habladas, de hecho lo remarqué como algo negativo en esta película Pero la verdad que esta tercera entrega fue bastante dinámica yo creo que toda la parte de las batallas y de la resistencia contra las máquinas y todas esas cuestiones ayudaron a que la película en sí sea más dinámica, más allá de todo lo hablado. Así que también lo, lo tomo como un punto positivo porque mantenerte ahí y, y lograr eso es un punto bastante destacable. Así que bueno, muy bien, porque al menos desde mi perspectiva creo que terminaron bien una trilogía que, repito, no lo iba a repetir, pero lo repito. No era necesaria. O sea, yo creo que con la primera estábamos bien. Podría haber quedado como una joyita de la ciencia ficción en la historia del cine. Que va a quedar en la historia del cine. Pero bueno. Hicieron dos más. Tres más. Porque queda hablar de Resurrections. Y... ¡Uff! Acá sí que me van a escuchar enojado. Bueno... Hasta acá mi reseña de The Matrix Revolutions. Mi calificación es de 7,5 sobre 10, como mencionaba antes. O sea, es como que entre la anterior y esta, la anterior 7 sobre 10, esta 7,5 sobre 10, contra la primera que fue un 10 de 10. Por eso aclaro esto de lo que sentí yo con estas secuelas que, lo repito, <ríe> otra vez, innecesarias para mí. Pero bueno, dentro de todo, aceptables, mucho más teniendo en cuenta lo que fue la última película. Y bueno, como había mencionado en episodios anteriores, esta tercera película no termina con una canción de Rage Against the Machine. No voy a poner la canción con la que termina porque sinceramente no me gusta. Perdón. Yo siento que estoy decepcionando a los fans de The Matrix con estos episodios. Pero bueno, perdón. No, no la voy a caretear hablando de películas que sé que muchas personas quieren y que a mí no me gustaron tanto. O no sé. Perdón si les he fallado. Pero bueno, voy a terminar con la icónica pieza musical que hemos escuchado en la primera película para cerrar lo que fue esta trilogía. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir en Instagram personal, arroba Pancham Me pueden seguir en Letterboxd y en Medium como arroba se ve el guido. Y tengo que agregar más cositas, no las voy a agregar ahora, pero más adelante. Se vienen cositas.